Siempre me perturbaron las puertas giratorias. Esas infinitamente gigantescas torres de Babel ante la presencia de todo insignificante mortal. Su espacio es de enlace, de conexión, de pasaje entre la vida, la muerte y la repetición. Estar cerca de ellas siempre es una inyección de adrenalina, de arrebato, de miedo, de incertidumbre, de inconsciencia, de decisión. Ah, en otras palabras, todo un cóctel propio de ese torbellino. Hay quienes, hay quienes hacen de cuenta hacen de buen paso, por, paso por, ayer, por y por aquí no se cambia nada. nada. nada. Viven en, en la vida en el total, total. O quizás, o quizás, quizás pesad, sea tan, sea tan potente, potente que no pudieron notar el procesos, proceso, proceso, y se dividieron en, en tres, tres, como las opciones que acciones quedan estas puertas. Han perdido han la noción, la noción. Tú no sabes, ¿sabes o no sabes elachero, que es es marea, marea, y mucho, y mucho menos mucho tan, no está en la, mi parta, no parta, no parta, la partida de la vida en inverso inverso, como un reflejo reflejo que le volverás a encontrar. Una sombra una de sombra que más introductiva. Y allí estoy, y allí estoy yo. De frente, de frente de aquella estructura en, en algunas, algunas ocasiones avanzo avanzo, avanzo, avanzo con los ojos cerrados, cerrados, cerrados y decisiones en de corazón, corazón, corazón tratando de tratarlo de fuerza más esfuerzo y jugar que, a que, a a que a maná. Otras veces, cosas, veces me muevo el pero seguro, seguro, pero seguro para evitar laborar la vorágine, entre vuelta y vuelta, buscar el patrón de apertura. Algunas veces, traba se y cuando quedo atrapado en aquel un en base Respiro, respiro, intento salir, intento salir, regresar sobre esos pasos, pasos, ya no es una, opción. una opción. Empujo en vano, en vano, destrabando la de puerta a la puerta, puerta y empiezo a sentir la de ambiente, enfocándome. Al final de la cada de aparecen, no aparecen, aparece aparecen, aparecen en todas las posibles, posibles. posibles. Entonces me quedo quieto, quedo quieto. Luego salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, una fuerza superior salgo, avanzar, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, del portal cuando salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, vuelta salgo, el regreso salgo, inicial salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, cierto salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo, el horror me asalta, me asalta, me asalta. solo me calma, me calma, mirada, la mirada, mirada, las reproche, de reproche que se manifiestan. Así es cuando decido, cuando decido. Elijo una y el aquello, aquello, la una y otra, yo aquella nueva de la, la realidad. nueva realidad. Lejos estoy de percibir esta estancia según un proceso sencillo. Pero soy consciente que cada mortal debe hacerlo un contable de veces. Cada vez que cumple una aspiración no es una cuestión ni de tiempo ni de espacio hablo de partición cruce y unificación queda cada quien como ascendente de momento y ahora ahora ya sabes disculpa debo retirarme pues ha llegado el momento de una nueva cruzada y así las puertas Giran una vez más para ti y para vos.